Amigos, buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas estén viendo este podcast de Canal 49, pero como siempre, es un gusto y placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, pues para empezar, eh, la verdad es que me da a mí en lo personal más gusto porque la pasé bastante mal estos últimos días. Eh, me, me vacuné el día jueves, ¿no? Me tocó ya por ahí lo subí en Instagram eh, y en Facebook y por ahí este, muchos... Me comentaron, la verdad es que eh, pues me da gusto ya haber sido parte de, de esta, de esta cámara o de esta parte de la población que ya fuimos vacunados, pero sí, me puso bastante malito. <risa> me, me puse bastante mal con la reacción de, de esta vacuna. Espero que ustedes hayan estado bien, pero yo sí la pasé medio mal. Afortunadamente ya estamos bien, ya estamos aquí y este, pues ya fuimos parte de esta... Eh, Labor, no que es aparte de cuidarme, cuidarnos todos y, y este y pues espero que todos en los que nos están viendo ya ya hayan sido vacunados Ya vamos avanzando y la verdad que me da muchísimo gusto Espero que ya nos podamos ver pronto las caras eh, en las reuniones que se vayan a hacer en esta temporada En los diferentes clubs eh, Tengo la intención y tengo muchas ganas de poderlos eh, conocer en persona a muchos de ustedes Espero que este año y esta temporada se nos haga eh, conforme vaya avanzando todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, siempre se me olvidan, ¿no? antes de, de, de comenzar con, con estas cosas, invitarlos a que se suscriban al canal, eh, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo eh, los videos, eh, que me sigan en las redes sociales, Canal Cuarentena no Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos en contacto. De repente me tardo un poquito en contestarles... No se me atravesan muchas cosas, me escribe a veces demasiada gente, pero ahí estamos, ¿no? Y este y pues bueno, esta, esta semana sí quiero dejar un poquito esta parte de los anecdotarios que la verdad me la he estado pasando bastante bien, eh, contándoles anécdotas y platicándoles de, de cosas que, que como Niner he vivido, ¿no? Ya les hablé de, de, lo de cómo me hice Niner o por qué soy aficionado a los 49ers, en qué momento surgió mi pasión por esto... Eh, la semana pasada les hablaba de la influencia que tuvo Jerry Rice en mi vida, ¿no? Ah, dentro de muchas cosas, pues el, el, el, el haber optado por usar su número cuando jugué como receptor y, y, estas, y estas cosas, ¿no? Eh, pero han empezado a suceder cosas, han empezado a fluir algunas eh, cosillas ahí dentro del mundo de los Niners y siempre que haya noticias, pues hay que, hay que, hay que hablar de esto, ¿no? Eh... Digo, dentro de muchas cosas que han pasado Como lo de, no sé si vieron por ahí el video De, de Kyle Shanahan, ¿no? Que tira un pase este, Que ya quisiéramos que Garopolo o Trey Lance Tuvieran la, la puntería de, de Kyle Shanahan Que por ahí muchos ya hasta dijeron este, Pues ahí está, ya tenemos coreback, ¿no? Es equipo de Kyle Shanahan eh, Porque la neta estuvo Estuvo impresionante el pase que puso por ahí Si no lo han visto, véanlo Buscan a Kyle Shanahan, está con Joe Saley este, ahí lanzando un pase que, que cruzó toda una avenida Y híjole vaya puntería de nuestro head coach Por cierto, hablando de Joe Staley eh, Kyle Shanahan habló de que pues, le, le gustaría o le habría gustado que, que Joe Staley formara parte del, del staff ¿no? de, de, de, de San Francisco Supongo yo que como asistente de, de, de coach de línea ofensiva Pero Joe Staley no se siente todavía listo Y me parece que eso quiere decir Staley tal vez está pensando en, en, en seguir una carrera como, como coach en la NFL, lo cual creo que empezar en San Francisco y empezar con la línea ofensiva sería híjole, digo no sé qué tan buen head coach pudiera ser, pero creo que como mentor fue muy bueno con muchos jugadores y creo que es un rol que pudiera asumir nuestro queridísimo Joe Staley y por supuesto que sería bienvenido en San Francisco la verdad, tenerlo sería, este, híjole, pues es parte de la familia. Y, y uno siempre es, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre como que he soñado y siempre he querido como que exjugadores sean coaches, ¿no? <risa> siempre he tenido esto, ¿no? La verdad que tener a Tom Ratman como, como coach, por ejemplo, de corredores durante muchos años a mí me pareció genial. Creo que ayudó muchísimo al cuerpo de corredores. Frank Gore trabajó muy bien con, con Tom Ratman. Pero bueno, Joey Staley, esa es una de, las, de los rumorcillos que hay por ahí. Se cortó a un, a un linebacker que venía de las Águilas de Filadelfia, no recuerdo bien su nombre, pero ya lo cortaron, que era de estos que yo les decía, ven, vienen a, a como un, estas contrataciones que a veces uno no entiende, ¿no? He estado viendo Workouts, que está haciendo Brandon Ayuk, la verdad que se ve, aparte de que se ve que está ganando como masita, y no cuerpecín, eh, manos tiene brandon ayuk y yo creo que ese tandem que va a ser este ayuk y, y, y digo samuel va a estar híjole yo creo que va a ser una de las parejas y no de las mejores duplas de la nfl sino una de las más explosivas y más difíciles de contener por por la parte sistema de, de kai shanahan y cómo pretende creo yo utilizarlos pero estaba viendo también a mohamed sanu está trabajando bien fuerte, está, está, está entrenando muy, muy duro. Creo que sí quiere pelear fuerte el spot de, de receptor número 3 y quién sabe si se quiera colar más allá, ¿no? Recordemos que en Atlanta con Julio Jones hizo cosas bastante importantes. Eh, y el mismo Des Bryant eh, declaró apenas que le impresiona ver lo que está haciendo Mohamed Sanu y yo creo que nos vendría como anillo a dedo porque no sabemos qué va a pasar eh, con Jalen Hurt, ¿no? Que es la eterna promesa de, de un gran receptor abierto. Yo sí le tengo mucha fe, pero sí también creo que tiene ese problema de que es de cristal. Y eso tampoco es tan rentable para el equipo, ¿no? Yo creo que tiene el potencial, pero físicamente vamos a ver si no eh, nos sale con otra graciosada esta temporada, ¿no? Eh, ¿Qué más? <coughs> Híjole, noticias delicadas, ¿no? Así como que pleitos en la casa y en el matrimonio Shanahan-Garopolo con esta declaración que se aventó Shanahan de que él estaba como muy interesado en Matthew Stafford en este off-season yo no es que esté mal que lo diga o sea es, creo que se vale aparte Shanahan siempre ha sido como muy, muy muy honesto y muy abierto en sus declaraciones y en lo que piensa y en lo que cree <coughs> Pero, pero, pero creo que para como están las cosas en San Francisco, no sé qué tan bien se vino esta, esta declaración, ¿no? hablando de que pues, básicamente Sean McVay lo, lo, lo chamaqueó en la negociación con, con Stafford, porque Shanahan estaba hablando de que eh, pues él había estado siguiendo a Stafford básicamente desde la universidad. Siempre le gustó su inteligencia, su brazo. Y por ahí, pues, está, bueno, estaba yo leyendo un artículo en el que decía él que una persona le estaba diciendo Tienes que hablarle a Stafford ya porque si no te lo van a ganar Y Shanahan como que dijo, bueno, pues no creo, ¿no? yo no creo que nadie se vaya a aventar ahorita por él uh, Es una negociación complicada y pues tómala, ¿no? que al ratito se entera que McVeigh ya le había ganado el mandado lo cual tenía serias implicaciones. Esta declaración tiene implicaciones fuertes porque estaba hablando... Eso, eso quiere decir que si sí, Shanahan ya está pensando en, en, en darle cuello o ya estaba pensando en darle cuello a Garoppolo. ¿eh? Porque esto pues, obviamente implicaba un trade. Y, y, y, y pues bueno, al no darse este movimiento, pues es que se hace este, este trade en el draft para ir por el coreback, que es ahora Stray Lance. Entonces yo creo que sí... Esta declaración a mí ya por fin me deja claro que la relación Shanahan-Garópolo no tarda en caducar. Yo creo que Garópolo va a tener que jugar demasiado, demasiado bien esta temporada si es que inicia. ¿no? La gran mayoría dice que Garópolo va a iniciar. Yo soy de los que creo que sí, Garópolo va a ser el titular en la semana 1. Conforme vaya avanzando la temporada y conforme se vaya de desarrollando eh, Trey Lance, pues iremos viendo. Porque por ahí también está Josh Rosen, no lo descartemos. Por ahí algunos de ustedes me han comentado de Josh Rosen. Y sí, la verdad es que Rosen, eh, yo no ha mostrado mucho. Porque miren, Rosen llegó a unos cardenales bastante malitos. Luego le tocó ir a un Miami que también pues estaba como que patas para arriba. Era una promesa buena que venía del colegial, me parece que de UCLA, ¿no? Creo que venía de los de los, de los los eh, irlandeses peleadores, desmiéntame si me equivoco. Pero venía, era una promesa bastante fuerte, no tuvo éxito con los equipos que llegó, creo que no le ayudó en donde se paró. Pero por ahí está Rosen, que también podría estarle ahí soplando la, la, la, en las orejas a Garópolo, ¿no? Y con esto que está pasando... Miren, yo quiero darle una lectura, o le estoy, de, de así de bote pronto le estoy dando una lectura a todo esto de que sí, efectivamente ya Shanahan no está a gusto con Garoppolo. Creo que él ya quiere que su ofensiva camine como una máquina más poderosa de lo que ha mostrado. ¿no? Yo, me, yo me mantengo en que Garoppolo sano es un coreback que sí puede ayudar al equipo a ganar, pero... Sí, creo que Shanahan está volteando a ver otras opciones. Y, y, y, y si Stafford se le fue, pues creo que él por eso está buscando que lance allá su. su el arma que, que, que. digo, diversifique este ataque más, más cañón, ¿no? De, de ser un RPO, básicamente dejársela al corredor y lanzar, a hacer. La triple amenaza de, o sea, la dejas al corredor o lanzas o corres. Y eso es lo que creo que Shanahan quiere empezar a implementar su ofensiva. Pero eso va a depender de qué tan rápido se pueda desarrollar Rosen o qué tan rápido se caiga Garoppolo este año. Esperemos, de verdad, de verdad, de verdad. Y no es porque yo quiera Garoppolo. Yo lo que quiero es que el equipo gane. Y sé que la, ahorita la opción es Garoppolo. Si Garoppolo no juega bien, estamos hablando de unas cuatro semanas, cinco semanas, eh, tal vez... Eh, en lo que Lance podía estar listo, pero son semanas que nos pueden costar juegos y esos juegos nos pueden costar la temporada. Así que a ninguno nos conviene que Garoppolo juegue mal, al menos media temporada. Lo necesitamos en su mejor nivel para que San Francisco saque los juegos y para cuando Lance esté listo, nos vayamos con todo y ojalá Lance al primer coreback novato que pueda ganar un Super Bowl, ¿no? Eh, pero bueno, son ya ecuaciones más complicadas. La cosa es que esta, esta noticia, para mí, más allá de todas las otras que había habido rumores y estas cosas, porque esto ya sí es de voz de Shanahan, sí me parece eh, una noticia que puede sacudir el, el, el vestidor de San Francisco. Y mi, y mi otra versión o mi otra teoría es que Shanahan le sigue tratando de incendiar las patas a Garopolo y ver de qué manera le puede empezar a... Uh, puede empezar a lograr que Garopolo este año eh, encuentre ese otro fuego interno que lo haga ser más agresivo, más arriesgado y, y que tenga una mentalidad más asesina. A ver si de esa manera logra encenderle las, las, las no sé, las turbinas a Garópolo. ¿no? Este, creo que sí es, es, está complicado el temita, está delicado. Habrá que ver cómo lo toma Garópolo y cómo lo toman los jugadores. Pero sí, Shanahan se aventó esa y está bastante buena. Está buena para el chisme y para el lavadero. Eh, ¿Qué más? Pues han pasado cosas, pero fíjense, una de las cosas interesantes que también estuve leyendo fue todo esto. Ya ven que el jueves pasado hablamos de... Y aquí les dejo el link, ¿no? Dice el, el programa especial de Fred Warner. Si no lo han visto, véanlo. Los que ya lo vieron, pues ya saben de, de, de qué les estoy hablando, ¿no? Obviamente todos sabemos que Fred Warner... Bien, creo que yo, yo creo que Fred Warner junto con Nick Bosa y George Kittle, son los tres pilares de este equipo en este momento. ¿no? Dejando de lado a Garoppolo, que aunque sea capitán, sabemos que ahorita es una moneda del aire Jimmy G. Eh, Raheem Monster es un corredor que creo que sí es, es, es de los fuertes en el equipo. Pero sí, creo que también tal vez sea su último año, al menos en San Francisco. Tiene Trey Sermon, que sí lo he estado observando y creo que puede ser quien tome sus, sus, sus zapatos, no sé si este año y el que viene, ¿no? Por ahí he platicado con mi cuate, el perro, Francisco. Que por cierto, eh, carnal, de repente no puedo platicar mucho, pero he andado entre tantas cosas. Este, la verdad es que no me he dado mucho tiempo de, de, de, de platicar contigo ni con nadie. Este... Pero bueno, ahí está lo de Mustard, que creo que también es un jugador importante, pero tampoco tan de peso. Divo Samuel este año podría empezar a consagrarse. Eh, Drew Greenlow es un, es un linebacker que también, este, por ahí estaba leyendo algunos artículos de él y creo que no se le está dando el peso específico que se le puede dar a Greenlow. Creo que este año también va a despuntar. Eh, ya saben que yo soy enamorado de Kyle Juszczyk. Y creo que también es de las piezas fundamentales, pero sí creo que los tres pilares del equipo en este momento son Nick Bosa esperemos que regrese sano, eh, este, George Kittle, que pues sabemos el, la clase de monstruo que es, y obviamente Fred Warner. Entonces vean este especial, pero estaba leyendo yo este artículo de Fred Warner que habla de su, su contrato, cómo se podría estructurar el contrato de Fred Warner, bien Hablar de, de, de números de contratos y estas cosas es bien complicado ¿no? También por ahí ya alguna vez les hice un, un, un, un programa, también acá les voy a dejar el link Donde les explico más o menos cómo funciona esto de los contratos, cómo es esto de los bonos y, y el prorrateo y estas cosas Que es bastante, un tema bastante complicadito, que no nos tendría mucho que interesar como fanáticos Al final nosotros lo que queremos es verlos jugar y que ganen pero para eso pues sí, es bueno estar enterado de cómo funciona esto porque a veces, como dirá mi buen amigo el Satur, este, matemáticas para borrachos a veces es como que, ah, es que hay que contratar a Julio Jones y hay que contratar a, a, este, no, a todos, queremos a todas las estrellas de la NFL, pero no es tan fácil. Miren, se está hablando de que el contrato de Fred Warner así de entrada pudiera eh, estar entre los 15 y 18 millones. A anuales, lo cual este pues no lo haría linebacker mejor pagado. Ahorita también lo que se está viendo ahí es que el, el, el linebacker este de los Colts, Darius Smith, me parece que se llama, este pues también es es uno de los buenazos que está esperando contrato y creo que aquí ahorita hay un juego ahí de agentes, no están, eh, o sea, ninguno quiere firmar. Porque obviamente el primero que firme pues va a cobrar lo más barato. Y el, o sea, si Darius firma primero, pues obviamente Warner va a decir yo quiero, Warner va a decir, yo quiero más que él o su agente y viceversa. Entonces creo que ahorita ahí hay, hay es esta especie de estira y afloja. Y entre que la directiva de San Francisco también pues, está tardando un poquito en decidirse en dar estos contratos... Eh, por ahí también están jugando sus barajas y sus cartas los, los, los representantes y los agentes de estos jugadores, ¿no? Pero bueno, por ahí oscilaría, pero se habla también hasta, de, hasta unos 20 millones anuales. Ya saben que se va prorrateando y se va, y se va, ¿cómo les diría? Pues se va pagando, se va distribuyendo, pues, para que entiendan. O para que entendamos todos. Entonces, de lo que se habla es que tal vez Fred Warner pudiera mantener su sueldo base de 7 millones este año, ¿no? Para no pegarle a la nómina, para no pegarle al tope, porque también recordemos que hay contratos que todavía se tienen que dar de otros jugadores y todavía media temporada hay contratos que todavía se tienen que cerrar. Este, entonces, pues, no se pueden alocar a soltar contratos tan, tan locos. Ya se ahorró una lana con la reestructuración de DeFord, de ¿no? Por ahí se está hablando de que se podría reestructurar el, el contrato de Ari Garstead, lo cual eh, le haría un parote a los 49. Una reestructuración de un contrato de un jugador que la verdad este año no dio los resultados que se esperaban eh, y eso podría ayudar al equipo. Se habla del contrato de una reestructuración al contrato de Jimmy por lo cual no creo que suceda por cómo están las condiciones del contrato de Jimmy G, pero ayudaría mucho al equipo, ¿no? Pero bueno, en base a esto, es como se tendría que ver para poderle dar un, un contrato a Fred Warner. Porque se está hablando de un contrato que podría de ser de entre, de, de, de entre 70 millones y hasta 90, 95 millones de dólares. El contrato total de Fred Warner, ¿no? Con un dinero garantizado de unos 30 millones, que, lo cual sería mucho dinero para un linebacker, 30 millones asegurados. Pero parece que Fred Warner para los 49 lo vale. Y para mí creo que sí. Pero eh, hay implicaciones ahí económicas y de plantilla. Porque el próximo año también se tiene que ver ya el contrato de Nick Bosa. Y ese también va a pegar la nómina de los 49. Se viene también por ahí el de Drew Greenlow. Que también habrá que ver si se quiere renovar a Greenlow o no. Está en Tomlinson que ha sido un liniero. La verdad creo que el más rentable de la línea ofensiva la verdad. No, digo, después del retiro de Staley, que Staley también ya venía de bajada. Trent Williams ha resultado muy bueno, pero se lesiona mucho. De repente ha tenido juegos flojones, pero el más consistente creo que ha sido Laken Tomlinson. Y también se le tendría que dar un contrato acorde a lo que ha sido su rendimiento. Dejarlo ir, no, pues, ¿qué nos representaría? Pues buscar ahí opciones entre McVic, entre Compton, entre algún novato que, que haya llegado. Tal vez Banks, pero Banks yo siento que va a jugar de lado derecho, ¿no? Junto a McLinchy. pues habría que ver si a Tomlinson no se le va a extender. Pues buscar otras, otras opciones dentro de lo que hay. El, algunos novatos que llegaron, pero yo creo que a, a Tomlinson sí hay que, hay, que, hay que mantenerlo. Miren, yo, yo apenas platicaba con, con, mis, con mi hermana, ¿no? Que también es fanática. Y con mis sobrinos. Y aquí en la familia se habla mucho americano. Hablábamos de eso, ¿no? A veces a los corebacks se les da muchísimo dinero en sus contratos, ¿no? A veces hasta antes de tiempo, como el caso de Jimmy G. Eh, se les da muchísimo dinero por esta cosa de que pues, no, no quieren que se les vayan jugadores que puedan ser las pues, estrellas y que aparte pues, sabemos que los que venden jerseys son los corebacks. Pero a veces se nos olvida que a, a donde hay que invertirle lana es a la línea ofensiva. Si una línea ofensiva es buena... Si tienes una línea ofensiva como la de los Titanes o, la, o como la que este año parece presentar San Francisco, además de que vas a tener un ataque terrestre posiblemente muy, muy fuerte y muy dominante, eso le va a quitar presión a tu coreback. Y si lo proteges, un coreback medianón como Garopolo puede verse muy bien. Y entonces las playeras y los jerseys se venden solitos, ¿no? Y la estrella solita brilla. Entonces yo creo que hay que invertirle a la línea y por, ese, y por esa razón a mí me gustaría que sí le inviertan a, a Lincoln Tomlinson ¿no? el próximo año. Creo que es alguien que sí se tiene que ver. Pero bueno, para no salirme tanto del tema, lo que voy es no nada más es firmar a Fred Warner. Sí, den los 90 millones y sí, paguen los 18 anuales y todo esto. Hay que ver cómo se va a estructurar porque le puede pegar a la nómina de San Francisco y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ver el próximo año ¿Cómo se va Nick Boss a otro equipo? Yo creo que a nadie de nosotros nos agradaría ver eso, ¿no? O, o ver salir algún otro tipo de jugador de estos, o a, que no se renovara Greenlow, por ejemplo. A mí no me gustaría porque Fred Warner, a pesar de que es una bestia, sí necesita un compañero al lado y creo que Greenlow ha sido con quien se ha estado coplando muy bien después de la salida de Juan Alexander, ¿no? Entonces, bueno, este contrato de, de Warner se, se, se, se está pronosticando, se está previendo que vaya por ahí, ¿no? Entre los 18, entre los 15 a 20 millones, digamos que ese parámetro, 15 a 20 millones anuales, ya saben, pues por ahí ir, irlo difiriendo para que los últimos años sean los, pues donde se tenga que soltar más lana, pero que en las condiciones haya la opción a lo mejor de, de poder reestructurar o, o ya dejarlo ir después de tres años, y venderlo caro, ¿no? Que a mí no me gustaría, creo que Fred Warner sí puede ser alguien que pudiera acabar su carrera en los 49 sin broncas pero bueno, son, son muchos jugadores Dios quiera que sean muchas estrellas las que tengamos que firmar el día de mañana pero, pues no cometer estos errores de, para mí, ¿no? A pesar de que Patrick Mahomes sí es de lo mejor de la liga y sí puede valer lo que ustedes me digan, un contrato de, de, de 500 millones creo me parece que fue por 10 años, creo que los jefes no estaban acostumbrados al éxito y se les alocó, y ahorita los jefes perdieron línea ofensiva y ya vimos lo que le pasó a los jefes en línea ofensiva en el Super Bowl, entonces ahí eh, implica dos cosas, ¿no? Esto, no soltar contratos así tan locos, uno y dos, eh, la línea ofensiva es el eje y es el ancla de cualquier ataque que quieras tener éxito en la NFL no te sirve de nada tener a Tom Brady a Peyton Manning a Joe Montana a Dan Marino al que quieras si no tienes línea ofensiva no entonces, este, creo que Sabrasco tiene que pensársela muy bien. Pero este tema de Warner está bien interesante. Su contrato ya lo dijo Shanahan y Shanahan lo dijo, yo quiero hacerlo e incluso lo quiere hacer personalmente, ¿no? Es alguien de quien sí está muy pendiente y, y quiere que cierren ese contrato lo antes posible. Lo que sí dijo es que él está seguro que Warner no llega a, a su año de agente libre, ¿no? O sea, de que lo van a firmar, lo van a firmar. Recordemos que Akira se le firmó tres semanas antes de que empezaran los, los, los entrenamientos ya, los training camps. Entonces, yo creo que lo de Warner no tarda. Pero bueno, creo que esa fue la noticia más interesante y es de, los que, de lo que les quería hablar esta semana, porque cuando hay noticias hay que hablar de esas noticias. ¿no? Y, y, y ya empieza a ver, ya empieza a ver, ya empieza a hacer ruido el ruido. Perdón, ya empieza a hacer ruido el río. ¿no? Y cuando el río suena es porque agua lleva y ya mérito ya me hito, señores, estamos a tres patadas de, de, de la pretemporada, estamos a un mes de la pretemporada Y estamos a menos de dos meses de la temporada regular Así que yo ya estoy muy emocionado porque ya se viene la temporada de la NFL Ya vamos a ver nuevamente a nuestros Niners, ya encargué mi jersey Y, y espero que llegue antes de la temporada, de que empiece la temporada No les voy a decir de quién es, este, tal vez no fue del que yo quería porque no están todavía de ese jugador pero sí va a ser uno de uno de los que ya es mi sentido desde hace más Creo que la temporada pasada ya me volví también su so fan, ¿no? O desde el antepasado, desde el Super Bowl. Sí si es alguien de, de quien yo ya quería tener su jersey. Entonces, pues espero poderlo debutar para cuando empiece esta nueva temporada que se viene con sorpresa, señores. Este, de aquel live, ¿no? De, de aquel live y, y, y, y de los esfuerzos que hemos estado haciendo esta escenografía va a cambiar, ya muchos de ustedes me lo han pedido, vamos a echarle ganas y vamos a, a tener una nueva imagen en Canal 49, gracias al apoyo de todos ustedes y al esfuerzo de, de, de la producción de Canal 49, vamos a tener una mejor imagen, vamos a mejorar ciertas cosas y vamos a tener contenidos novedosos, ya también estoy por ahí... Ya preordené mi, mi Madden 22 y va a llegar y vamos a jugar con ellos Por ahí alguien me comentó en el gameplay del, del sábado Cómo, cómo actualizar el, el, el roster y lo voy a hacer para este franchise mode que, se, que está re bueno ya Spoiler alert, ya, estoy con, ya me seleccionaron los Niners, ya seleccionaron a Trey Lance los Niners Ya empezó la temporada, está poniendo bueno, si no lo han visto vean las tres partes Esta historia está bien entretenida este, y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este podcast, porque si no me sigo hablando de tantas cosas que hay y ya empieza a ver, pero bueno, eh, no se olviden suscribirse al canal, eso me ayuda un montón, ya estamos por llegar a los 5000 y va a haber regalos y va a haber sorpresas, eso es una promesa que voy a cumplir, este... Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners, activen la campanita de notificaciones para que esta plataforma llamada YouTube les avise cuando subo mis videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, recuerden que estos podcasts también los pueden escuchar en iBox y en Spotify. Y ahí abajo les dejo los links para que los puedan escuchar. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Go Niners.